Relacionando esta lección con la anterior, la inspección técnica es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para una correcta gestión de la seguridad en nuestra área de juego, ya que nos permitirá revisar las instalaciones y realizar reparaciones y un mantenimiento adecuado. El inspector debe tener conocimientos en normativa y legislación, en diseño, en cuestiones medioambientales y de paisajismo, en desarrollo del niño y y tener la capacidad para evaluar aquellos riesgos que no están contemplados por la normativa europea de aplicación. En función del tipo de inspección que se vaya a realizar, estos conocimientos se requerirán desde un nivel bajo a un nivel alto. En el mantenimiento y en las inspecciones, un aspecto muy importante es la responsabilidad de la seguridad en el área de juego. Aparentemente, los equipamientos con un mantenimiento correcto satisfacen todos los requisitos de seguridad. Por ello es importante conocer que ha desarrollado un plan para garantizar ese nivel de seguridad en las áreas de juego. El sistema de gestión debe por lo menos de demostrar que se ha realizado un análisis de riesgo. Mantener disponibles estos resultados para establecer medidas preventivas. Mantener un programa de inspección y de mantenimiento de cada área de juego. También un listado de todos los elementos que tenemos en vista área de juego. Con sus referencias, fabricantes, nombres. Un plano con por la distribución de, de estos equipamientos de juego, ya que podemos tener varios elementos con el mismo nombre para poder identificarlos. Y un procedimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia, si se produce un accidente o un incendio. El sistema de gestión debe ser capaz de demostrar que el programa de inspección y de mantenimiento se está implantando de una manera adecuada. Mantener los datos de dichas inspecciones así como de las personas que realizan la inspección. Además, el programa debe de adaptarse en función de las condiciones de cada área de juego, ya que se tendrán que tener en cuenta las recomendaciones tanto de reparaciones y mantenimiento de inspección que nos dan los fabricantes de los equipamientos de juego. Nos establece tres niveles de inspección. El primero es la inspección de rutina, en la cual debemos de ser capaces de visualizar los peligros primer, a primera vista. Estas inspecciones se pueden hacer diariamente si se trata de un área de juego con un alto uso o con peligros de vandalismo. Los puntos que se deben revisar principalmente en esta inspección son los que conciernen a los aspectos generales del área de juego. Otro tipo de inspección que nos recomienda la normativa europea es la inspección funcional. Se requiere de un mayor conocimiento en temas de seguridad ya que este tipo de inspección requiere más detalle en cuanto a la seguridad de los equipamientos, ya que deberemos comprobar el correcto funcionamiento de cada equipamiento, así como la estabilidad. La periodicidad con la que se realiza esta inspección es de 1 a 3 meses, pero también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes, ya que sus fichas técnicas nos, nos especificarán cada cuánto hay que hacer dichas revisiones y mantenimiento. Los puntos que se realizan en esa inspección funcional engloban principalmente a los equipamientos de fuego. Es habitual que esta inspección funcional se realice conjuntamente con la inspección de rutina. Esta inspección funcional debemos dejarla registrada, si los equipamientos se encuentran en buen estado o si requieren de alguna reparación o mantenimiento siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. Dicho registro deberá quedar constancia mediante la fecha, la hora y la persona que realiza la inspección y la reparación. Por último, vamos a ver la inspección anual, que como su propio nombre indica, se realiza una vez al año. Dicha inspección se debe realizar por una entidad competente e imparcial, y donde se van a examinar más exhaustivamente todo el tema de equipamientos y superficies, la instalación que se ha realizado, la funcionalidad y estabilidad de los equipamientos de juego, así como el desgaste que estos sufren al aire libre. Tendremos en cuenta también todo el tema de tornillería, muelles y partes metálicas, ya que si nos encontramos en áreas de juego con un ambiente salino, estas partes metálicas, al no tener una protección, pueden provocar su oxidación. Otro de los puntos muy importantes a revisar en este tipo de inspección son las cimentaciones, ya que de ellas depende la estabilidad y la sujeción del elemento. Especial atención a los equipamientos que tengan un único poste, ya que de ellos dependerá su integridad estructural y puede provocar el derrumbeamiento y la caída sobre el usuario. Otro de los aspectos muy importantes a revisar en esta inspección anual son los cambios que se hayan podido producir en el equipamiento, debido a su uso o a modificaciones que hayan podido surgir. Es muy, un aspecto muy importante que se tengan en cuenta dichas modificaciones ya que pueden modificar las condiciones de seguridad del equipamiento de obra. Un ejemplo son los huecos, ranuras o problemas estructurales que podemos tener debido a los desgastes o al uso de los equipamientos, ya que se pueden generar debido a las condiciones meteorológicas y debido a que el material haya deformado, generando unos posibles riesgos que en un principio no teníamos. Por último, en la inspección anual se llevará a cabo la evaluación de los documentos de gestión realizados, como pueden ser los partes de mantenimiento o los partes de inspección. Como hemos visto, en función del tipo de inspección que vamos a realizar, debemos de tener un nivel de conocimiento bajo, medio-alto en la inspección funcional o un nivel alto en la inspección anual. En la inspección de rutina, el operario debe tener conocimientos básicos en materiales de uso común en los equipamientos, conocer sus propiedades básicas, saber qué tipo de superficies se pueden tener y el mantenimiento que se debe realizar de ellos y la legislación, las leyes nacionales, leyes de materiales, europeas y jurisdicciones que son de aplicación. En la inspección funcional se requiere un nivel medio-alto para llevar a cabo el trabajo conforme a los requisitos de seguridad mientras que en el caso de la inspección anual se requiere de un nivel de conocimiento alto. Como conclusión a esta lección, debemos recordar que para poder llevar a cabo un buen trabajo, debemos de tener en cuenta el conocimiento previo de qué es lo que vamos a revisar y con qué fin, así como poder llevar a cabo la toma de decisiones que nos garanticen el nivel de seguridad en las áreas de juego. Sin olvidar nunca el concepto de diseño inicial de área de juego y que este no suponga un riesgo para la salud.